Gracias, presidente. Nuestras enmiendas, como ya dijimos en la Comisión de Justicia, además de algunas mejoras en el texto, se basan en dos puntos, todas las violencias contra la mujer y juzgados específicos. La primera enmienda es para adicionar al párrafo primero del artículo 87 ter una nueva letra h en el punto 1, añadiendo entre las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer en el orden penal la instrucción de las causas relacionadas con las violencias sexuales. Efectivamente, como ya se nos dijo en la Comisión, no es un cambio menor, sino un cambio que intenta modificar el concepto de violencia de género. Pues claro, así lo hemos defendido y lo seguiremos defendiendo en cada iniciativa legislativa. Y reabriremos el debate cada vez, porque hay que trasladar a nuestro ordenamiento el Convenio de Estambul, un tratado internacional suscrito por España hace ya cuatro años gracias, y que apenas ha entrado en vigor. No solamente podemos hablar de violencia de género en el ámbito de la pareja o la expareja, no podemos conformarnos con tener consideración en cuanto a la sensibilización y prevención sobre esas otras violencias, no. Queremos que se juzguen por juzgados específicos todas las violencias contra la mujer y no podemos estar esperando a una futura ley de trata o una ley de violencia sexual, cuando con esta ley teníamos la oportunidad de que todas las causas relacionadas con las violencias sexuales fueran instruidas por los juzgados de violencia sobre la mujer. Cualquier tipo de violencia contra la mujer, aun cuando no se produzca dentro del marco de relaciones afectivas o sentimentales, ha de quedar encuadrada en el marco de la instrucción penal de los juzgados de violencia contra la mujer. En concreto, cualquier tipo de delito con contenido de violencia sexual haya tenido o no la víctima vínculos afectivos o sentimentales con el agresor, incluso siendo un perfecto desconocido ha de ser instruido por los juzgados de violencia contra la mujer, toda vez que es evidente que la violencia sexual es ejercida contra la mujer precisamente por el mero hecho de serlo. Porque la incorporación, como añadido y no de forma estructural, comporta un riesgo que sigamos teniendo víctimas de primer y segundo orden. Y ese, desde luego, no es el espíritu del Convenio de Estambul. Y ahora, más que nunca, cuando, es ahora, más que nunca, cuando debemos combatir ese mensaje tan perverso de la extrema derecha con la que algunos están planteando pactar que quiere derogar la ley de violencia de género y que cargó contra el pacto de Estado. Las enmiendas número 7 y 8 son mejoras técnicas, pues creemos que queda mucho más claro así su redactado. La enmienda número 9 da un nuevo redactado al apartado 5 del artículo 433 bis y ello porque se hace necesario garantizar por ley la periodicidad anual de los cursos de formación específicos de la escuela judicial, así como la perspectiva de género sea una formación que atraviese todos y cada uno de los ámbitos formativos de los operadores jurisdiccionales. La enmienda número 10, relativa a la comisión de selección para el acceso a la carrera judicial y fiscal y sin perjuicio de las competencias de la comisión de selección, para proponer el temario de acceso, es necesario, entendemos, especificar que obligatoriamente dicha propuesta debe contener materias concretas que se refieran a la formación jurídica integral sobre violencia contra la mujer y, especialmente, sobre la perspectiva de género en la interpretación y aplicación de la legislación y el derecho. En la enmienda número 11 se modifica el apartado 5 del artículo 307, a fin de que al menos un mes de las prácticas tuteladas de los jueces en prácticas deban prestarse en un juzgado especializado de violencia contra la mujer. Se nos dice al respecto que es especificar demasiado en la ley y que es mejor dejar estos temas tan concretos al futuro reglamento que desarrolle la ley. Efectivamente, se puede desarrollar, pero si todos estamos de acuerdo que no es suficiente con la teoría y que son necesarias las prácticas, no vemos cuál es el inconveniente de establecer un mínimo en la ley, que luego pueda ser desarrollado en ese futuro reglamento. La enmienda número 20 respecto a la disposición adicional de revisión de plantas judiciales para garantizar la ley, por ley la creación de juzgados destinados al enjuiciamiento de delitos de violencia de género y violencias sexuales, hoy absolutamente insuficientes, siendo imprescindible que la red judicial de enjuiciamiento especializado de los de, de delitos relacionados con la violencia contra la mujer abarque todo el territorio del Estado. A día de hoy, de los 345 juzgados de lo penal existentes, solo 26 se encuentran especializados y no existen, en todas las comunidades autónomas, situación que entendemos debe cambiar y de ahí nuestra enmienda. Es cierto que ello implicaría un esfuerzo económico, pero creemos que es un esfuerzo necesario e imprescindible. No quiero acabar sin dar las gracias por el tono y por el espíritu de búsqueda de consensos entre los miembros de la ponencia. Muchas gracias.